un par de años antes de Rápidos y Furiosos, Paul Walker coprotagonizó una película de dinosaurios, aunque mucho no aparece porque su cerebro es implantado en un tiranosaurio Rex Robot. ¡Claro! Así que abre este top, Tami and the T-Rex. Estrenada en 1994, esta película es una de las tantas que se quiso aprovechar del éxito de Jurassic Park y del entusiasmo del público por los dinosaurios. nuestra protagonista es la joven Tami, una porrista común y corriente que está enamorada de un jovencísimo Paul Walker que tiene una remera muy corta. Y además, tiene un amigo que se llama Byron es el amigo gracioso y aunque el guionista no le puso chistes, los personajes se ríen igual como decía Tammy está enamorada de Paul Walker porque es un tipo común bueno Come flores. Eso no es muy común, pero sí es un dato de vital importancia. Atentos a eso. Mucha atención. Igual acá el problema no es Paul Walker y su apetito por las flores, no. El problema es Billy, el exnovio de Tammy, que es un chabón re violento y resacado que se lleva a Paul Walker hasta una reserva ecológica para que lo maten los leones. Eso es ser un bully. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Paul Walker termina internado y unos científicos aprovechan para secuestrarlo, sacarle el cerebro y ponérselo a un dinosaurio robón. El experimento funciona de maravilla. ¡Succes! ¡Claro! Lo que los científicos no calcularon es que Paul Walker está recaliente. Imagínate, le metieron el cerebro en un dinosaurio y los mata a ellos y a los bullies que lo quisieron matar. Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio, oh, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. dinosaurio. A pesar de ser un robot dinosaurio, Paul Walker sigue enamorado de Tammy. Entonces la secuestra. Y como no puede hablar, para demostrarle que es Paul Walker, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? ¡Mi gran secreto! ¡Jay! se morfa una flor y ahí Tami entiende sin lugar a dudas que ese dinosaurio robot es Paul Walker. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Junto a Byron intentan buscar algún cuerpo para ponerle el cerebro de Paul Walker y que Paul Walker tenga un cuerpo, pero ninguno los conforma. No. Wait. Oh, uh -uh, not me, isn't? <risa> Pero al final se quedan sin el pan y sin la torta porque los policías lo cagan a balazos. Y Paul Walker se queda sin el cuerpo de dinosaurio robot. Pero Paul Walker no muere, todo lo contrario, sigue vivo porque su cerebro está conectado a, a saber cómo, a unas computadoras. Y a pesar de esas complicaciones, Tammy lo sigue amando y finalmente pueden garchotear en paz. Remember. True love never fails, honey. Por saber cabalgar un dinosaurio, por reírte de los chistes de tu amigo a pesar de que no tienen gracia, y por no discriminar a tu novio a pesar de que es un cerebro flotando en un vaso, Tammy se convierte en el mejor personaje femenino en una película de dinosaurio. Siguiente película. Ah no, para. Antes de seguir tengo que parar todo para el momento de pedirte que te suscribas. Este momento de mierda. Así que meter una me gusteada al video, y una comentada, y una compartida, y pegar una suscribida, y seguirme en Twitter que tengo Twitter, y en Instagram que tengo, tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch. Ahora sí, siguiente película, puesto 8. La doctora Jane, una importantísima científica, trabaja a escondidas de una compañía para crear algo inimaginable. Dinosaur. Pero dinosaurios que nacen de los humanos. Así que en el puesto 8 nos encontramos con... Carnosaurus. Estrenada el 15 de mayo de 1993, un mes antes que Jurassic Park. Muy coincidente. No, coincidencia un carajo. Ya hacía varios años que se venía anunciando que Spielberg estaba filmando una película con dinosaurios y esta gente se quiso aprovechar del entusiasmo que había por la temática para sacar primero su película. Y no es un dato menor decir que la doctora Jane está interpretada por Diane Ladd, la madre de la mismísima y nos ponemos de pie, Laura Dern, protagonista de Jurassic Park. Ah, no, yo no lo puedo creer, esto es muy fuerte. Madre e hija unidas por los dinosaurios. A diferencia de Jurassic Park, la doctora Jane quiere crear dinosaurios no para hacer un parque y llenarse de guita, sino para que aniquile a la raza humana y vuelvan a dominar la tierra. Para eso crea un virus que mata a los hombres y hace que las mujeres tengan dinosaurios en vez de bebés. Aunque también hay dinosaurios que nacen de huevos. Cosmic. Pero en realidad vamos a ver a uno solo de todos estos dinosaurios que escena a escena va ahí creciendo a pasos demenciales, morfándose a todos los que se le crucen. <tose> Nuestros protagonistas, Doc y Ann, intentarán detener esta locura. Para eso, Doc se infiltra sin ningún tipo de problemas en las instalaciones de la compañía y toman de rehena de la Doctora Jane, Surprise. y con la misma facilidad que entró, obliga a la Doctora que le cuente todo el plan, y la Doctora Jane, en vez de mentirle, le cuenta todo. Wow. Acá nos enteramos que hay otro dinosaurio más. Doc se va a enfrentar a él, pero no usando sus puños, no, usando la tecnología, la bestia contra la máquina. Ay. Así muere el dinosaurio, muere el otro dinosaurio, muere la doctora al parir un dinosaurio y mueren los protagonistas. Lo que no mueren son las ganas de hacer películas de Carnosaurus porque hay dos más. Pero por ahora no voy a hablar de eso. Oh, Puesto 7. Imagínate que sos un nene. Estás en el baño tranquilo y de repente se te aparece algo en la bañera. Abrís la cortina y sale esto. <risa> una toalla, por favor. ¡Qué cagazo, boludo! Así llega el puesto 7, Barney, la película. Acá seguimos la historia de Cody, un niñeto común y corriente que es reortiva. Usamos la imaginación. ¿Imaginación? <risa> Es cosa de niños Pero su vida cambia por completo cuando se le aparece Barney en la ducha ¿Un dinosaurio? ¿Barney el dinosaurio? Y este no va a ser el único encuentro de Cody con un dinosaurio Porque un par de años después va a protagonizar Jurassic Park 3. Bien ahí Cody Los niñetos inmediatamente asimilan que es el personaje de la televisión Y no un viejo loco que se disfrazó de Barney para matarlos Podría ser una buena idea para un slasher ¿Qué? Un slasher, esas películas de tipo que matan gente Pero por suerte no es un slasher, no es ese tipo de película oh, Cuestión que Barney convence a Cody de pedir un deseo de una estrella fugaz Y él pide tener una gran aventura Entonces esa misma noche cae a la tierra un huevo Cosmic Cody quiere llevar el huevo a su dueña Y así tiene la gran aventura que tanto deseaba En el medio aparece otro dinosaurio Ay, oh, hola, oh, hola Cassie, ¿cómo Me anda? llamo Baby Bob Y estoy buscando mi cubijita ¿La han visto? Atrás ¿Qué? tuyo, ahí atrás tuyo, la tiene el perro La tiene el perro. ¿No está por allá? Sí, está allá ¿Están seguros, amiguitos? Sí, ya te dije que Muchísimas gracias ojalá encuentres tu cobijita. Baby Bob, definitivamente el dinosaurio más simpático en una película de dinosaurios. Cody, Barney y las pigas se meten en el mundo de Barney y se ponen a cantar y a ser felices. Cody aprende que ser una hortiva está mal y se hace amigo de Barney. Creo que eres grandioso. Yo también creo que tú eres grandioso. ¡Qué hermosa historia! Ah, me pregunto si Baby Bob habrá encontrado su cobijita. ¡Hey, sí, la encontró, qué alegría! Ay, ¿dónde está mi cobijita? Ah, sos una boluda, Baby Bob, te mereces cagarte de frío. Puesto 6. Un grupo de mineros está trabajando en una mina. Trabajan los más tranquilos cuando de repente... ¡Un Dinosaur. ¿Qué? What? Dinosaur. What? dinosaur. Da, en realidad aparecen dos dinosaurios da, En realidad aparecen muchos dinosaurios Así que llega al puesto 6 Jurassic Hunters Aunque en algunos póster aparece como Cowboys vs. Dinosaurios Estrenada en el 2015 Está coprotagonizada por Eric Roberts Protagonista de otros clásicos del cine así nomás como Ape vs. Monster, Joker, o Sharktopus. Y además es el hermano mayor de Julia Roberts. Ah, no, yo no lo puedo creer, esto es muy fuerte. Supongo que esto debe generar momentos incomodísimos en las escenas familiares. ¿Qué hiciste el fin de semana, Julia? Y me gané un Oscar y tres globos de oro. Y vos, Eric, y actué en una película de un tiburón que tiene tentáculos de pulpo. Igual, poco nos importa lo que pasa en la familia Roberts. Lo importante acá son los dinosaurios. ¿O qué? Y los dinosaurios empiezan a atacar a los lugareños y a diferencia de las películas anteriores acá los humanos se defienden y se defienden con armas con dos armas a caballo con flechas prendidas fuego y hasta con una bazooka pero nadie se defiende más que Kyle, también conocido como el loco de la metralleta ¡Sí! Pedazo de psicópata. La cagada es que Quaid muere. Y así se va el mejor personaje masculino que una película de dinosaurios puede tener. El protagonista de acá es Val, a quien no presenté porque no es más interesante que Quaid. ¡Pero bueno, basta. Él se encarga de eliminar la amenaza. Para eso monta uno de los dinosaurios y hace que se caiga un barranco. Y después caga tiros al T-Rex. Y así termina la película. Va, ah, aunque en realidad no, porque... Y así queda todo listo para una secuela, una secuela que nunca llegó. Puesto 5. La película del puesto 5 está protagonizada por la mismísima Emilia Clarke, más conocida como Daenerys Targaryen. Rightful the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms. Y se estrenó el 27 de noviembre del 2010, un par de meses antes del estreno de Game of Thrones y de que Emilia se convirtiera en una superestrella de televisión. En fin, el conflicto acá se desata porque una malvada empresa estafa a los lugareños para comprarles las tierras y construir unos edificios y unos shopping. Entonces un nativo hace lo que cualquiera de nosotros haría en su lugar, un hechizo para revivir los esqueletos de dinosaurio. Así los esqueletos de los dinosaurios atacan a la gente pero tienen una debilidad No pueden comer gente porque se les caen por los espacios entre los huesos uh -huh. Y tienen otra debilidad, se rompen fácilmente uh -huh. Pero, pero, pero, tienen una fortaleza oh, Se pueden reconstruir mia. Y tienen una fortaleza más oh, Se pueden fusionar para hacer un superesqueleto. esqueleto Horrible, utterly horrible and fascinating. Cuestión que así como los esqueletos revivieron por un hechizo, pueden morir por lo mismo. Y el hechizo para derrotarlos lo hace la mismísima Emilia Clark. ¿Qué happens when a movie is made completely driven by cocaine? <laughs> Así, derrotan a los dinosaurios y todos viven felices para siempre. Puesto 4 Le he puesto cuatro iría de Velocipastor, pero ya le dediqué todo un video a esta película y que si no la vieron se los dejo ahí arriba. Así que voy a ser breve. Velocipastor trata de un cura que por una maldición china adquiere el poder de transformarse en un Velociraptor. El conflicto está en que es un cura y que, como es cura no cree en la existencia de los dinosaurios. Y por eso nos regala esta maravillosa frase. Dinosaurs never And even if they did, I don't transform into Definitivamente la mejor frase de una película de dinosaurios no les cuento más porque bueno ya está el resumen entero vayan y lo ven, lo único que agrego es que Velocipastor tiene la mejor diferencia entre el póster y la película maldito renacuajo mentiroso y ahora nos vamos a los puestos finales y nos sumergimos en lo más profundo del cine de dinosaurios puesto 3, para esta historia vamos a viajar al pasado en realidad nadie puede volver al pasado específicamente al 1500 con Hernán Cortés conquistando México lo que Hernán no sabe es que hay una tribu mágica que contradiciendo todo los libros de historia Adoran a un dinosaurio Así llega el puesto 3 Tiranosaurio Azteca Esta película está protagonizada por y nos ponemos de pie posta lo que iba a todos de pie viendo esto protagonizada por Ian Siering el de Yarnado, Not again. haciendo de el mismísimo Hernán Cortés, ¡Mantened el paso, Vagos! ¡Qué honor, viejo! God bless America. La cosa es que él está conquistando México lo más tranquilo cuando se topa con una tribu que lo secuestra. Uh. Uh. Uh. Sí, Aunque el que vive más aventuras es su compañero Ríos. A él en un momento lo envenenan haciendo que vea a las personas mitad personas mitad dinosaurios. Demonio. No, amiga. ¿Cómo? No, amiga. Y después se enamora de una nativa y se van juntos a... Bueno, ya saben las que se van juntos, ¿no? A qué se van a ir juntos, ¿eh? <risa> Hermosas aventuras la de Ríos. Lo que no es hermoso es lo que le pasa a los demás, porque el tiranosaurio no distingue entre nativos y extranjeros y ataca a todos por igual. ¡Dinosaurio! Finalmente Ríos hace explotar al tiranosaurio oh. Y el bicho muere Cortés se vuelve a España y Río se queda a vivir ahí Y se convierte en el líder de una tribu Esto es lo que los libros de historia no te cuentan Censuran los libros de historia Puesto 2 Unos expedicionarios vagan por el espacio Y se topan con un planeta que parece ser la tierra Pero no es la tierra Y después de una explosión y un aterrizaje forzoso Llegan al puesto 2 El planeta de los dinosaurios Estos expedicionarios se van a tener que enfrentar A los dinosaurios que viven en ese planeta Algunos van a morir como Bigote Que va a intentar escapar Protagonizando así la mejor persecución De la película de dinosaurios ¡Parde! Después sí muere. Y otro que muere es este rubio de bigote. Y en un momento pasa esto. La danza del deseo. Y sin ningún tipo de contexto, la piba hace la danza del deseo. Es un dato menor, decir que ya para esta altura se le murieron varios amigos, así que no está la situación como para bailar, pero bueno. Seamos realistas, no saldremos de aquí. Ahora esto es nuestra vida, ahora es nuestro mundo. Entonces deciden pelear contra los dinosaurios que... Por lo que se ve, no son muy difíciles de vencer. A uno lo vencen tirando la arena en los ojos, a otro con una ramita, a otro de un palazo en la cabeza y el tiranosaurio muere solo en una empalizada. Al parecer, apenas había muy pocos dinosaurios porque los logran matar a todos. Y obviamente, el que se le debilita porque le tiran arena en los ojos es definitivamente el dinosaurio más boludo de una película de dinosaurios. Erradicada la amenaza, nuestros protagonistas se quedan a vivir ahí y viven felices. Ahora podremos hacer un mundo nuevo. Sí. Bueno, un mundo no tan nuevo, ¿no? Porque pasan unos años y vemos que los tipos se encargan de la casa y las minas de cuidar a los pibes. Así que mundo nuevo la chota. Yo soy feminista hace 30 años. Ahora sí, nos vamos al puesto 1, lo que para mí es la peor, peor, peor película en materia de dinosaurios. Y para eso nos vamos a Francia, otra vez al año 1993, donde otra vez se quisieron aprovechar del éxito de Spielberg, pero esta película costó menos de lo que costó el catering de Jurassic Park, Dinosaur from the Deep. Actoral de esta película es bastante bajo no! ¡Te la en mil no, mi, ni actúa que bostezan pueden hacer bien pero si el nivel actoral les parece bajo es porque todavía no vieron los efectos especiales ¡Ah! Ah. Ah. Pero, por más malo que sean, dan mucho miedo. Estoy seguro que esta noche, mientras duerman, se les va a aparecer esta imagen. Sí, claro. Definitivamente el de peor dinosaurio de una película de dinosaurios. La película empieza con un grupo de expedicionarios que viajan al pasado a investigar a los dinosaurios, pero no al pasado de este planeta, no, al pasado de una tierra gemela. Los expedicionarios llegan e inmediatamente se cruzan con el dinosaurio. Al toque la cosa se complica y los bichos atacan a los humanos. <risa> ¡Qué mierda, por Dios! Conclusión, que los dinosaurios matan a casi todos los personajes y el único sobreviviente se vuelve a su tiempo. Y así termina esta película y así termina este top. Estas fueron las 9 peores películas de dinosaurios resumidas y no más. Si querés ver más películas de dinosaurios te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale eh, una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.